No, sí sigue, sigue sin haber este indicaciones. Entonces Aquí a la estación de Pulmán de Morelos de Cuernavaca. Esta es la estación casino. El día de hoy toca hacer un video de cómo llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Desde eh, en este caso, desde Cuernavaca, estamos en la ciudad de Cuernavaca, estamos en la estación de los Pulmán de Morelos. Esta es la entrada principal, y aquí están los precios: el costo de. El, el viaje Es de 335 pesos Y bueno, ahí están otras corridas Y este y bueno, vamos a ver Esta es la entrada, es una estación Muy sencilla, hay baños Por ahí al fondo hay teléfonos Una cerita de estar Aquí ya es el acceso a los autobuses Una tienda, una cafetería Y de este lado ya están Todos los Autobuses Y ese de ahí, ese aeropuerto ese es en el que nos vamos a subir. Y son dos horas de camino. Y pues ya no me dejaron grabar. Me echaron luego, luego los perros. Está prohibido grabar. Entonces llenamos no mi conclusión. Este, pues está muy práctico. Es muy sencillo. Este, ya que está en mi boleto. Ya lo compré. Salimos a las seis de la tarde. Son dos horas de camino. Y bueno, ahorita ya en el autobús les voy reporteando. Pero al menos ahorita aquí ya no me dejaron grabar. Así es que continúo el reporte. Estamos en el autobús y nos dieron una agüita y unos cacahuates. A ver se ve muy bien el autobús. Los asientos están muy cómodos. Está bastante bien. Y al parecer está en internet. Ahorita vamos a ver eso. Ya arrancamos Y ya chequeé y si hay internet Si sí funciona el internet Pero está un poquito lento Está como de un mega la velocidad Pero bueno, para una emergencia Para conectarte, para un whatsapp Para algo así, te funciona bastante bien Entonces Es un trayecto de dos horas Hacia la ciudad de México Al aeropuerto de la ciudad de México Así es que vamos a ver y seguimos reportando. Y estamos llegando a los terminales. Son las 7.48. Como que vi el reloj. Como una hora y 50 minutos. <risa> Terminal 2 y ahora te voy a terminal 1. A mí me tocó bajar en la terminal 1. Rectifico, zona 7.37. Quiere decir que hizo 1 hora 37 minutos. Desde Cuernavaca a la terminal 2. Ahora vamos a la terminal 1. Y ya llegamos al terminal 1. Son las 7:48. Y ya, ahora toca bajar aquí en la terminal 1. Vamos hacia abajo. Y aquí es donde te entregan tu maleta. Y aquí está el autobús. Están las escaleras eléctricas y se que caminar hacia allá y esta es la zona de salida supongo, y ahí están las salidas Puebla, Querétaro este Cuernavaca y son las que veo pero bueno, ya tocará hacer el video de regreso, entonces ahorita venimos llegando, y ahí al fondo a la izquierda, ya se conecta uno con la terminal y ahí es de donde veníamos, y aquí están las las taquillas para comprar los boletos y ahí, ahí está la conexión a la terminal aquí luego, luego hay restaurantes hay tiendas hay farmacia y aquí están todas las salidas lo que veo que si sí es Puebla Querétaro, Pachuca y Cuernavaca básicamente ahí están Cuernavaca, Querétaro Pachuca, Toluca, Puebla ok seguimos documentando pues ahora vamos a nuestra terminal, a la conexión de la terminal, que es hacia allá al Una vez que llegamos aquí, del lado izquierdo están las salidas, ahorita vamos hacia allá y del lado derecho están las llegadas. Y como les hemos comentado, este es un aeropuerto muy sencillo, la verdad es todo línea recta, desde aquí hasta allá, de aquel lado es toda la parte nacional y de este lado toda la parte internacional entonces esta es la forma de cómo llegar desde un autobús foráneo, en este caso desde Cuernavaca y hasta aquí la llegada del de autobús desde Cuernavaca ya vendrá la salida. Irnos desde el aeropuerto... ...hacia... ...Cuernavaca. Ahora va el regreso. Ahora vamos... ...hacia... ...Cuernavaca. Aquí está... ...aquí acabamos de salir. este es el área de llegadas... ...del vuelo. Y... ...ahora tenemos que ir... A buscar el autobús. De entrada no estoy no estoy viendo tan clara la información. Dice llegadas, T2, T2. Dice, dice ahí en la información que está el metro. El metro está hacia allá. Están los taxis. Lo único que tenemos que hacer es subir. Pero no es tan clara. ¿eh? Ahí de entrada sí. Si llegas y no sabes ni para dónde darle. Así es que. Vamos a la parte de arriba. Que arriba es donde está el. El. Uh, túnel O el puente Es puente, no es túnel, el puente Que te lleva, miren, vamos a ver, creo que desde aquí se alcanza a ver Esta es La zona de llegadas De este lado Ya está aquí para donde te recoge el taxi Donde te recogen los Este, los Ubers Esta es la puerta 8 Y exactamente ya de qué lado En esa parte de allá, de atrás Están los autobuses y ese es el puente que hay que pasar pero no hay indicación entonces lo que hay que hacer es subir para buscar el transporte transporte terrestre o no sé cómo le llamen vamos continuamos el vídeo vamos a hacerlo toda la experiencia ok Sí, lo primero es eso, ¿eh? no, no es nada claro. Así es que, por ahí, empezando por ahí. Ahora, vamos a buscar el famoso puente. No, sigue, sigue sin haber... Este... Indicaciones Entonces Yo lo sé porque por aquí llegué Si no me tocaría preguntar Bien, estamos ya en la parte de arriba La zona de comidas Aquí abajo Es la zona de llegadas Justo estamos pasando sobre la zona de llegadas ...y aquí está todo el área de comidas. Ok. Pues sigo sin tener clara la información. Vamos. Seguimos avanzando. Insisto, yo sé por qué... ...por aquí llegué, eh, ¿no? Tendría que no preguntar. Aquí está la primera indicación en todo el aeropuerto. Tuve que subir para encontrar esta indicación que dice ahí autobuses foráneos aquí está entonces esa sería aquí está autobuses foráneos y vamos para allá y ahí está, lo que les comentaba cruzar el puente, ahí atrás están los autobuses, en la parte de ahí abajo y aquí están los tiquetes dice ahí que hay autobuses en Cuernavaca, Querétaro, Pachuca Puebla y Toluca nada más nosotros vamos para Cuernavaca ok Futura Primer, Adeo y Pulmana yo voy a pulman, vamos a comprar boletos. Listo, ya compré el boleto, es muy sencillo, ya tengo aquí mi boleto para salir y veo que hay otros destinos. De los que dice ahí hay algunos adicionales. Veo Cuautla, veo Puebla, veo Jalapa. Este bueno Puebla así estaba en la lista. Eh, y hay diferentes este eh, diferentes estaciones. Por ejemplo, en el caso de Cuernavaca está Casino y está Centro. En el caso de Puebla veo Puebla Capu y Puebla paseo destino, está Córdoba también ya vi Jalapa, ya vimos Cuautla entonces son todos los que veo hasta ahorita, y si hay un poco de gente este, uno compra el boleto y ya pasa aquí los andenes entonces vamos a los andenes Ah, perfecto. Gracias. Hay una salita de espera. lo que estoy viendo. Una salita de espera. Y vamos a buscar el acceso. Una dulcería. Sí, otra salita de espera. Y parece ser que ya. Ahí vamos a, a cruzar ok esta es una última salita y hay, hay para niños para jugar los niños aquí te reciben tu boleto te dan tu snack y ya te pasan para abajo vamos ya yeah. ahí está ya por una vaca casino uh -huh. guardando y entonces ya después que pasamos el security ya nos dieron nuestra agüita y nuestro snack te dan cacahuates y te dan una agüita y ya ahora hay que buscar el andén esto que el andén 4 según ya es esto ajá, aquí está aquí están y así de sencillo es Pasar de allá para acá y ya te subes tu autobús y ya te llega a tu ciudad, a tu ciudad fora, ok. Adiós, yes. listo. Y estamos en el autobús, es exactamente el mismo en el que nos venimos. Tiene su internet, ahí está su password. Y bueno, ya, ya estamos dentro del autobús y vámonos. Ahora. Y ahora la siguiente parada es en la T2. Primero sale la T1 y ahorita viene la T2. Entonces, esta es la estación de la T2. Y ahí están las llegadas, las salidas. Y está muy, muy, muy fácil está de lado saliendo del lado derecho de la estación de autobuses. Ahí está. Okay. Nos Sí, nos gustaría, pero no sabemos si hay alguna hora. Pues lo ves, nos vendrá, tendría un pequeño curso de horas. Okay. Suben otros pasajeros y ya nos vamos a Cuadra Vaca.